tutoriales en directo Bienvenidos una vez más a Tuto tutoriales en directo. Hoy nos trasladamos en el túnel del tiempo a Menorca, pero un poco más allá, a la Edad de Piedra, al neolítico. Hoy buscamos Nos ubicamos en poco en un asentamiento arqueológico humano. Hoy disfrutaréis con estas vistas espectaculares, así que sin enrollarme más, ¡adentro!